Estimados lectores de Ciencia El Gozum. soy Gerardo Tanamachi y los invito a leer el artículo El papel de la industria japonesa en el este de Asia durante el siglo XX, en el que hago un análisis de la influencia de Japón en el desarrollo industrial de dicha región, primero como parte de un proyecto imperialista y después en el contexto de la Guerra Fría y más tarde de la liberalización de los mercados. Durante la primera mitad del siglo XX y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, las actividades de los japoneses en el este de Asia no se orientaron solamente a la extracción de recursos, sino también a la construcción de infraestructura, la formación de personal técnico y la creación de instituciones y de vínculos internacionales. Esto se convirtió en un impulso del desarrollo industrial posterior de la región, para lo cual muchos de los vínculos creados previamente se mantuvieron o se recuperaron, además de que se formularon e implementaron políticas públicas que hasta cierto punto fueron una imitación de aquellas que condujeron al milagro económico japonés. Espero que este artículo sea una contribución a una mejor comprensión de las condiciones que han permitido el notable crecimiento económico de la región que hemos visto en las últimas décadas, en particular desde la perspectiva de los hispanohablantes. Gracias por su atención.